¡Naruti! ¡Necesito que me ayudes! Uh, ¿Eso consiste en levantarme? Uh, sí. ¡Por favor, ayúdame! Mami, ¡Es, te es te que me contestes te... en algo! Está bien, hijo mío. Cuéntame tus pecados. Mmm. Dime, ¿crees que soy guapo? ¿Mm? soy una por preguntarle eso a ella. <ríe> Deja irte o molestaré a Patty. Túo es muy lindo. ¿En serio? ¿Y eso es por qué te pareces a mí? No entiendo por qué broma? soy tu amigo.